Bueno, chicos, aquí estamos. Bueno, explico... Mmm, bueno, cómo ha quedado por un lado el tuning y por otro lado, esto va para miembros. Y por otro lado, eh, explico el resultado del, del plato, de la limada con la, con la mola. Va perfecto, va perfecto, y eso que no lleva mucho rato, es decir, que la cadena no le da tiempo de, digamos, de, de suavizar un poco el, el rozado de la, de la mola. Y va perfecto, perfecto. Vale, ahora lo enseño. Pues ya está Bueno, pues como ha quedado al final, he conseguido meter aquí eh, las herramientas a costa de que he cambiado la cámara. Aquí teníamos antes, la, ¿os acordáis? Aquí teníamos la la que está grabando ahora la GoPro y hemos puesto la Sony con sistema de amortiguación. ¿eh? Atención, sistema de amortiguación para cuando se meta mucha hostia. Lo que pasa es que me queda un poco baja y toca ve demasiado la rueda lo que pasa es que si la subo entonces estas piezas me tocan con la pierna con el muslo, ¿vale? así que de momento no tenemos más posibilidad si la ponemos al revés eh, quedaría mejor pero entonces botaría mucho pero bueno, son son cosas que se, se irán mejorando, ¿vale? y ya está me trajeron la pieza del z este el cacharrillo este aquí lo podéis ver un poco más completamente, se coge aquí al, al manillar ¿Vale? esto es metálico, es de metal esto es aluminio y va perfecto entonces al final invento ha quedado que flipa, espera voy a quitarle el cable esto está grabando o no está grabando, porque como tengo una tengo una espuma especial bueno, espero que esté grabando tengo una espuma especial para el viento para cuando vaya bajando vale. pues ver, esto que no la, ¿qué tal? Bueno, el, el altavoz lo hemos girado aquí, le ¿eh? hemos puesto un adhesivo, ¿eh? lo roscamos aquí, queda increíblemente de bien, lo puedes tocar, puedes contestar llamadas, porque tiene manos libres, puedes contestar llamadas, GPS, pues como siempre aquí, pero ha quedado increíble. Entonces, ¿dónde metemos la GoPro? La GoPro la metemos aquí, en este enganche de GoPro. O sea que Como estoy grabando con ella, no lo podéis ver. Pero va aquí entonces esto queda pues bueno, grabando así hacia adelante. Hacia adelante queda fabulosa, fabulosa. Y la otra opción es ponerla aquí en el casco. Con un invento porque los enganches de GoPro son una mierda para el casco. No tienen eh, unas ranuras laterales para cogerlo con cinta, para asegurar que no se te caen. Solo dependen del adhesivo. Y en un casco rayado como esto no se puede. Un casco de escalada sí, pero un casco rayado así con huecos no llega a enganchar el de GoPro, es un defecto que tiene, pero entonces lo que he hecho es coger el soporte de, de Sony y meterle una acople, aquí lo ves, una acople de GoPro, ¿eh? y ya está, entonces la podremos llevar en el casco. Así que rueda trasera la grabaremos con este, con la Sony, y, y delantera desde el casco o desde la bici con GoPro, ¿vale? os enseño cómo ha quedado, esto lo vamos a poner, que esto estaba en la posición así. Eso estaba... Lo pones aquí. ¿Eh? Lo giras y ya está. ¿eh? Le pones el cable de alimentación que lo tengo aquí para que lo vaya cargando y todavía esté más alimentado el cacharro y dure más horas. Y ya está. Vale, ¿cómo ha quedado esto? Venga. Así ha quedado el, el plato. El plato rojo que limemos, aquí está, y va, fabuloso, fabuloso, fabuloso, vale. Va increíble de bien, no roza nada, y lo importante es este grosor que veis ahí, el grosor de la bandera es lo más importante, porque eh, cuando se hace una chapuza, que es hacer que una bici que no, no es monoplato, como esta que originalmente no es monoplato, la pasas a monoplato, sin cambiar bielas, claro, bielas, arañas, sin cambiar el eje pedalier, pues tiene eso, que simplemente... Cuando tú lo montas, te queda un poco desalineado con la parte de los piñones más grandes de atrás. Con los más grandes. Te queda bien. En realidad queda centrado y queda bien. Queda repartido a la mitad y mitad. Pero a la práctica, cuando tú subes cuestas y tal, no es lo mismo que cuando tú estás llaneando y llevas piñones pequeños. Entonces, ya te digo, lo que va bien es eso, es desalinearlo un poquito, meterlo un poco más para adentro. Y entonces, cuando tú metes fuerza, ves como ahora que llevo el piñón gigante, el 46 ¿Veis? Llevo el gigante el 46 metido para subir aquí un poco esta cuesta, que había una cuesta un poco bambalilla, algún tramito ahí un poco hostilado. Pues, eh, pues ya está fabuloso, ¿vale? Que... Paramos este vídeo para miembros, hasta luego. Pero va, va perfecto, o sea que podéis usarlo, eso va a aguantar lo que quieras. Lo que quieras, ya veo que le vamos a poder apurar bastante. Eh, la cadena se, se alargará como normal, se irá alargando como todas las cadenas. Y en vez de hacer el cambio, por ejemplo, a los 2.000 que haremos cadena y plato, por ejemplo, lo haremos a los 3.000, haremos cadena y plato. y Pillones traseros no hay problema porque como este no se alite, son de acero. Y los de acero se dura la vida del Cristiano ¿sabes? Los de acero no os preocupéis que los de acero no los vaya a gastar con la, con la cadena. Y además son baratos, es decir, que cada 3 o 4 o 5 cambios de cadena, o sea, cada 15 o 20.000 kilómetros, pues a lo mejor dices, bueno, va, le voy a cambiar, le voy a cambiar el... El, el cassette trasero, pero es que el cassette trasero vale 30 40 euros, o sea, te vale la pena hacerle un montón de cambios de cadena y haber apurado la cadena en vez de cambiarla cada 2.000, que vale 20 euros la cadena, en vez de cambiarla cada 2.000, la cambias cada 3.000, la cambias cada 3.000, pues son 20 euros cada 3.000 kilómetros en vez de cada 2.000. Y el plato delantero, el monoplato, de cambiarlo cada 2.000, que te valen entre 20 euros, entre lo más tirado si encuentras buscando muy bien en Aliexpress, unos 10 euros. Y ya lo normal son 20, 20 euros o por ahí. Pues en vez de hacerlo cada 20.000, cada 2.000 kilómetros lo haces cada 3.000. Cada 3.000 haces 20 euros, por decir, de, de monoplato y 20 euros de cadena. 40 euros cada 3.000, ¿vale? Pero antes lo tenías que hacer cada 2.000, ¿vale? Pues ya te has ahorrado algo, ¿vale? Venga, seguimos, que todavía me queda hoy tela, venga.